El Parque de los Tres Jardines será el escenario este sábado 5 de octubre de una nueva edición del Festival San Pedro Rot, una cita gratuita que contará con el grupo Danza Invisible como cabeza del cartel. El director general de Cultura y Juventud, José Antonio Moreno, ha presentado el evento musical que se desarrollará entre las 3 del mediodía a las 2 de la noche y que se completará con las actuaciones ...de diferentes artistas. Bueno, pues venga, buenas tardes... ...muchas gracias por venir a esta rueda de prensa... ...que trata sobre eh, el San Pedro Festival... ...o el San Pedro Rock, ¿no? eh, Como sabéis ya existe una tradición muy larga... ...en concreto esta sería la decimosexta edición... De, ...del San Pedro Rock... ...y bueno, pues es un festival que intenta... ...desde siempre promocionar a los grupos locales... ...a las bandas locales... Eh, ...San Pedro tiene también mucha tradición musical, son muchas las bandas que han actuado desde, desde que empezó este festival y que, bueno, hay otras que van cogiendo relevo o incluso otras que se mantienen desde, desde entonces. Entonces, evidentemente, la primera función de este, de este evento es promocionar a los grupos sanpedreños, aunque también se invita, por supuesto, a bandas de Marbella. Y normalmente lo que se hace es también traer un cabeza del cartel importante para que tenga cierta, cierto tirón popular, ¿no? que en este caso y en este evento sería Danza Invisible. También me gustaría resaltar que se ha intentado, eh, se va a celebrar en el Parque de los Tres Jardines el 5 de octubre a partir de las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y se ha intentado, como se viene haciendo también desde siempre, eh, que sea un sitio de encuentro, un sitio agradable, un sitio abierto, donde puede ir todo el mundo y cuando digo todo el mundo es pues cualquiera con su familia, con sus hijos y de lo que se trata también es de que exista una diversión y que, bueno, pues que se haga de una manera pues pacífica, en buena convivencia y se puede estar allí toda la tarde disfrutando del espectáculo y al mismo tiempo pues acompañado uno pues de su mujer, de su familia de quien quiera. ¿no? Entonces, eh, para dar un poco los datos y concretar, eh, el Parque de los Tres Jardines, como he dicho, eh, a partir de las 15 horas y si terminaría a las 2 de la madrugada, actúan eh, cuatro bandas de San Pedro y una de Marbella y después, como cabeza del cartel, pues estaría el grupo malagueño Danza Invisible. Eh, Danza Invisible va a empezar a partir de las 10 de la noche, ¿vale? que yo creo que también es importante que la gente conozca este horario. Y, y, bueno, pues invitar a todos a que, a que vayan a, a este San Pedro Festival de Rock eh, por parte del área de cultura y juventud, pues vamos siempre a apoyar a la creatividad de los grupos sanpedreños en todas las facetas del arte, en este caso toca la música. ...y si me van a contar con nuestro apoyo. Y sin más, le voy a pasar el testigo a Pepe Chapman... ...que es muy conocido por todos nosotros... ...y que es el enlace con, con esos grupos locales... ...y es alguien que siempre ha estado muy preocupado de este festival. Hola, pues buenas tardes. Como bien ha dicho José Antonio, pues será este próximo sábado, 5 de octubre... ...vamos a tener que hacer todo, hacer toda la promoción en estos 3-4 días... ...pero pues, no nos ha quedado otra por razones buro burocráticas y como él ha dicho empezaremos a las tres de la tarde son cinco bandas locales eh, de las, las cuales son, empezaremos a las 3 con samper beat me lo sé me lo sé no, no problema <risa> Samper Beat serían los primeros en, en tocar, los que van a dar el pistoletazo de salida que es un grupo de aquí de san pedro son digamos los beatles de san pedro porque es una banda a tributo a los beatles después Da paso, damos paso a, a tres en raya que son tres, digamos, tres elementos <ríe> famosos, conocidos aquí, legendarios aquí de la movida sanpedreña. Quien no conoce al remache al Miguel y al Luna, vamos. <ríe> Lo hemos puesto una prudente, a una hora prudente para que no se pasen un poquito con la bebida. <ríe> Después viene un Irae, un grupo de... De metal, de Marbella, que siempre tenemos que meter un, un grupo metalero, hay que meterlo porque tenemos hay un, digamos, un sector bastante importante del público que, que lo reclama. Y vamos, son, es un pedazo de banda. La Peña se va a quedar flipada con Irae. Y después vienen club Rock, un grupo aquí de San Pedro, aunque hay algún componente de fuera, pero principalmente son de San Pedro, todo. Una banda de, una banda de Hard Rock que llevan tocando desde el año 2013, y este va a ser, digamos, un poco su concierto de despedida, porque van a dejarlo durante una larga temporada y, digamos, como, va a ser como un, una, una especie de despedida de la banda. Y para, ter, y para terminar, digamos, el apartado de bandas locales, pues tenemos a Denise y los, y los Histéricos, es un grupo que tiene bastante solera, que nunca han tocado en el San Pedro Rol, ya era ahora, lo habíamos intentado en alguna que otra ocasión, pero no lo habíamos conseguido, Denis eh, es de Marbella, pero ya es de San Pedro, ya está empatonado en San Pedro, y vive en San Pedro, claro, o sea, ya no había en San Pedro, pues no le queda otro, el pobre. <risa> y, van, y van a presentar un, el, disco, un, eh, el disco nuevo que han sacado, acaban de sacar disco, y esta es la presentación, salió la semana pasada, que se llama Bienvenidos al circo del rock and roll. Y Denis y los histéricos pues, empezarán sobre, alrededor sobre las 8 de la tarde, tenemos previsto. Y ya a partir de ahí, pues ya... Después de venir los estéricos, pues tendremos un espacio de tiempo para que vuelva, para que, digamos, Danza Invisible se acomode en el escenario y todo eso, y estaremos un ratito, digamos, la hora, digamos, que la gente pueda aprovechar para cenar, que quiera cenar, que quiera seguir bebiendo cerveza, que siga bebiendo cerveza. Y nada más. Estaremos ya hasta las dos de la tarde, hasta las dos de la noche. Nada. nada. Muchas gracias por todo. ¿Preguntas? La entrada es gratuita. Área infantil hay? Área ¿Eh? infantil? Eh, vamos a intentar que haya un taller para niños, un castillo hinchable, pero en fin, de todas maneras, el Parque de los Jardines tiene ¿Eh? parques infantiles. Eh, trucks. Parece que yo lo he de... estado <risa> Sí, también va a haber comida, porque claro, bueno, si el festival va a estar desde las 3 hasta las 2 de la madrugada, pues evidentemente hay varias barras de de bares locales, de bares de San Pedro, y además hay un food truck y un puesto también de comida. En fin, que yo creo que como todos los años, ¿no? Se va a intentar completar el máximo de, de las cosas que hagan falta para que la gente que vaya allí se sienta a gusto y se sienta cómoda. Y nada más, para hacerlo en grande, que el tiempo da un día espectacular. No voy a llover, hacer a hacer un día de sol clarísimo.